del silencioso anciano, anciano silencioso. Hay una canción que solo el alma sensible comprende, comprende el alma sensible. Nada más los necios buscan felicidad. La buscan y la buscan y la buscan sin cesar. Los demás encontramos alegría. En la vida En la vida hay. Alegría Alegría Alegría Alegría Propósito en cada momento Significado en cada detalle En cualquier lugar Vivi, Vibramos Vibramos Vibramos, amamos, amamos, vibramos. Por muy lejos que la mente vaya, jamás llegará al lugar donde habita la energía. Si no es a través de la vibración, al corazón se llega con la imaginación. Del niño que juega con el viento No hay que combatir la guerra Basta con defender la paz Defender la No hay que luchar contra el hambre Basta con propiciar alimento Propiciar alimento no hay que estar contra el odio. Basta con estar a favor del amor. A favor del amor. Porque el amor es más potente que el odio. La paz más interesante que la guerra. El alimento más dinámico que el hambre. El más potente, la paz es más interesante, el alimento más dinámico. La bondad en el pensamiento crea profundidad, la bondad en el corazón confive el amor, pero si logramos la bondad del alma, somos inmensos, abundantemente promiscuos, la bondad en el pensamiento crea profundidad, la bondad en el corazón concibe el amor, pero si logramos la bondad del alma,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 Llega con la imaginación Imaginación Convicción, sí Significación Acción, acción, acción, acción La cometa es el alma del niño que juega recorre caminos equivocados cuando actúa a través del deseo en vez de la necesidad cuando actúa a través de la emoción en vez del sentimiento cuando actúa a través del Odio. En vez del amor Cuando actúa a través de la ilusión En vez de la realidad Cuando actúa a través del temor En vez del libre albedrío Los hombres recorremos el camino adecuado al pronunciarnos a través de la belleza y la verdad con el amor consciente en libertad Lo anoté en mi diario, lo anoto en su diario. No quiero una existencia vacía, tampoco nosotros la queremos. Tengo una vida llena de proyectos, también nosotros la tenemos. Comprendo que soy un alma en un cuerpo, nunca un cuerpo con alma, que el cuerpo tiene alma lo afirma el ego. Solo el ego distingue el aspecto físico antes que el espíritu. Las circunstancias no hacen al ser humano, las circunstancias sobre todo las más adversas revelan la humanidad del ciudadano. Los atributos cósmicos del ser todo ser que habita la tierra, ya sea recién nacido o oh, oh, anciano... Oh, oh, oh. Vacío de mente, vacío de intermitentes pensamientos y de prisas frenéticas. El espíritu del anciano que continúa en el recién nacido, el recién nacido que todavía habita el anciano.